Sí, abuelita, don Pancracio estaba tomando en la esquina y dice que vio llegar una camioneta de federales a la casa de la vecina. Sí, fíjate que yo en el molino me encontré a doña Francisca, pero no me habló de federales, me dijo que eran del ejército. Pues yo ahorita que salga voy a preguntarle a doña Josefina, porque ella siempre sabe lo que pasa por aquí. Josefina, ¿usted no sabe sobre el chisme que hay de la vecina? ¿Sabes? Yo me enteré que anda con uno de la estatal y creo que es de Arantepacua. Abuela, ya hablé con doña Josefina. Ella dice otras cosas. Dice que es del estatal y que su familia es de Arantepacua. Pues fíjate que ahorita pasó tierra rosa y me dijo que no era estatal ni federal ni del gobierno, era de la marina. ¿De verdad abuela? Sí, ella dijo que su familia era de Lázaro Cárdenas y que se conocieron en la costa. La verdad, yo creo que andaba en malos pasos. Su mamá no la debe haber educado bien. Desde que don Anastasio se fue para el otro lado, no hay hombre que las cuide. Ya, Tonia! ¡Deje de echar su mitote y vaya a echar tortilla, pues! Oigan, ¿saben que la vecina anda con lo de la Marina? Sí, pues yo me enteré de eso y pues es mal ejemplo para nuestras hijas, ellas pueden agarrar ese camino también. Hay que llamar a la ronda para que vea lo que está haciendo esta mujer. Yo le voy a hablar en la ronda porque esto no me está gustando. Buenas tardes, este, tenemos un problema con la vecina, es que creo que anda en malos pasos. Creo que anda con uno de la marina. Pues vive en la calle Cuauhtémoc número 58. A, al lado de la tienda de Doña Lupe, a, en la esquina. Oh, entonces es un guardabosque. Oh, disculpe la molestia, no lo vuelvo a interrumpir. Oye, abuela, ¿sabes qué? Acabé de enterarme que con el que anda la vecina no es de la ni de federal, ni estatal, ni marina. Es un guardabosque que estaba en Estados Unidos y se enteró del problema que había en Cheral y vino a, ayuda, a ayudar. Oh, si yo te decía que no era mala persona y que no andaba en malos pasos, pero tú nunca me haces caso.